Ya voy a tirar por acá. Vamos a ganar las 20 partidas, eh. Bueno, a mí me cae el 18. A ver, es que de dónde se me va. Joder, oh, oh, no me agarró la lupa. Me he ido cayendo por ahí. No, bro, bro, bro, bro. ¡Adiós! Tal vez... ¡Locurote! pusheando esto eh, si se hay que cerrarle cabrón me cago en la puta tú es pues ni pardón no Había otro. vaya loco pero que un tiro lo está dando Mal entrar en son dos, son dos, son dos. Es eh. Yeah. Yeah, yeah. Son tres, son No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que la zona, la zona mata el doble rápido en este modo, ah, sí, no, es verdad. Sí, sí, sí. muy sí, sí. fuerte Te ah. han matado a la puta zona, tío. Me cago en la hostia. Qué rabia. Me voy a llorar, tío. hijo. ¿Qué va a Roto. Oh, tío. Vale, me acabo de tirar un clóster a mí mismo, sin cara Maravillosa jugada por mi parte, la verdad Yo me quedo aquí Te pusean Romeo, te pusieron. Claro, claro que sé que me pusieron, pero... Es que claro que sé que me pusieron, cabrón. Es que de verdad. No me han ayudado nada, tío, nada. Estoy estoy estoy escucha un tío, escucha Escuchen, tío. Conmigo, conmigo ¿no? eh. Voy, voy, voy, voy, con voy. Disculpa, Domeo, que te, te lleve las dos. Pues pudieran no haber venido, eh. La verdad, también ¡Ey, ¡Eh, te aquí, te a lo vuestro! Ah. Joder, se lleva re aquí. ¡Está dando un nacer, no! <risa> Yo no pushería esa casa, la verdad. Hay gente ya. Hay gente ya abierta, sí. Uy, en todas partes, en todas partes. Vale, pues vámonos, vámonos. Vayan para atrás, vayan para atrás. Es que cazamos, si no, cazamos, cazamos. si no Quédate atrás. No, como que atrás, si la zona, mira la zona. Pied, pie, pie, pie. atrás, los de derecha. Hay que matarlos. Hay que matarlos de la. Exacto, Va a dar lo de la casa también, tío. Oh, tío uno de la, de la frente, Romeo. Se queda uno, Romeo. ¿no? Pero tú se está dando dos. Sí, otro, para atrás, para atrás. Allá, allá, allá, allá, allá. Te ¿Te Que se peguen entre el ellos, tú. ¿Tú? ¿Tú? Cuando se maten, vamos, eh. Sí, sí, espérate, espérate. Que todavía quedan tres equipos. Dos de ellos. No, sí, sí, sí, no, mata, no, me mata, no, me mata, no, bro. Terrible. Esto es como si ¿sabes? No, tío. Sí, sí, sí, tío no vea, tío. Tengo un poquito tiros. Yo tengo unos que me están jodiendo la vida, vamos, todo. Vale. Uno ha roto y trae una bala, eh. Sí, pero es que estoy jodido. No se matan entre ellos. Literalmente están reventadísimos, eh, tío. Yo no tengo balas ni nada. ¿Cómo no se matan entre ellos? No se matan ¿Te entre ellos, no ¿Qué? se matan entre ellos, bro. No se matan entre ellos. ¿Qué mierda de modo de juego? ¿Qué mierda de modo, coño? matan entre ellos?